Acá le mando un saludo a los pibes Yendo al testing center Gente, esto como en las películas Te atienden todos con máscaras No hay mucha cola ¿eh? Así que tengo que llenar un formulario Después estoy con ustedes Muy bien muchachos, acá estamos Muy simpático todo el mundo Muy buena la atención, eh Muy buena la atención todo Más o menos les voy contando Minuto a minuto cómo va esto Ya me hice Todo el papel, hasta ahora todo el mundo Muy simpático, me dieron esta bolsita No sé si será un supositorio o qué Este, nada, no, no, acá está Bien, bien. ahí esto, entonces Seguramente con esto ahora voy a la Tercera parte ¿Vin? Entonces me piden ahí los muchachos Que me mueva a otra línea Todos muy simpáticos hacen piruetas saben que estamos en condiciones dramáticas entonces todos son muy graciosos y este nada. Y, y bueno aquí estamos ya este seguramente me pondrá la inyección o, me, o el electroshock y este, y vamos viendo cómo va la cosa explícanos sir energía Okay, good. Thank you. Ahora vamos moviéndonos, de a poquito, y me van a hacer la prueba ya, minuto a minuto, señores, minuto a minuto. hay que esperar, vuelvo a subir porque hace un calorcito terrible acá, acá afuera desde ya aviso que no lo traje a Jerry porque me dijeron que él no necesitaba, que él estaba bien así que decidí venir solo este, la próxima vamos a ver, vamos a ver qué pasa después de esto pero bueno, Jerry estaba bien, ya me dijeron que no, no necesitaba el test esto para que vean muchachos están todos de blanco haciendo los análisis pronto me llega a, tengo que estar ahí y me van a hacer análisis a mí también ¿eh? ahí vamos paso a paso bueno me toca a mí ahora así que vamos a tomarnos nuestro tiempo a ver español si hola guys habla español Okay. ok, oh ¿Habla español? Okay. habla español. Ok, encantado. Ah, sí. Me voy a secar los dedos porque están mojados. En el otro no necesito sacarme el, el guante, ¿no? Okay. A el Respira profundo Tranquilo Muy bien Ahora voy a medir la temperatura de de la lengua Pidando la mano el favor Ahí, baja la lengua y cierra la boca cuando lleguen al stop sign, espero ahí detrás para que te llamen va pero gracias eh. muchas gracias todos muy amables Mucho gusto. muy bien ya me he metido en el termómetro qué raro que tengan no tengan termómetro de infrarrojo y tengan uno que te ponen bajo la lengua pero yo vi que ellos limpian todo se toman un minuto para volver a limpiar todo cada vez que tienen una persona Van viendo, uh, ya estamos en el próximo paso, ya me queda muy poquito, acá tenemos un signo de pare, un stop sign, creo que las chicas que están acá adelante no hablan español, vamos a ver, pero me están poniendo uno que habla español y uno que habla inglés trabajando juntos, por lo que veo, muy bien organizado, tiempo de espera, la verdad que fue bastante rápido, no se... Nadie se toca, todos te hacen señales, como si fueran, eh, viste, los payasitos esos, los mimos, te hacen señales, movete por acá, movete por acá, están todos con sus trajecitos, la verdad que muy, muy bien organizado hasta ahora, corto y vuelvo en un minuto. Muy bien, vamos a la última parte del trabajo. Hello. Hello? Good. You this. This is for you in case you have to blow your nose. For what this? In case you have to blow your nose. You oh, know? yes, yes. I was blowing my nose. But no, no, I think... So. And how are you doing today? Good. And you? Okay. What's your name? Andy. Luis. Luis? Luis very very very nice everybody yeah okay i've had to lower my Eight, nine, ten, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Okay. Thank you very much. Ooh. Have a wonderful day, girls. Eso picó como la gran 7. De peste la, la hasta el fondo. Sí, me voy a hacer la nariz todo el día ahora. Me van a llamar en unos cuantos días, me dijeron. Ahora tenemos que lavar todo en casa. Uh. ¡Wow! Eso sí que fue picante, picante. ¡Corto! Bueno, un saludo a todos. Ya llegué a casa. El, el centro de testeo estaba relativamente cerca. 10 minutitos. Te ponen el hisopo durante 10 segundos en cada orificio nasal. Es bien molesto y te hace estornudar. Porque llegas, tienen que meter el hisopo bien hasta el fondo. Te dan la respuesta en una semanita, más o menos entre tres días, cuatro y una semanita, y te dan una bolsita con una botellita con agua. ¿Eh? Y muy bien, la verdad que muy buena la atención, me gustó la gente muy bien. Mando un saludo para todos, los kinéticos y kinéticas, los amigos, los compañeros. Un saludo para todos. Y me tomo la botellita con agua. Recuerda suscribirse al canal de YouTube, a Facebook, Instagram, Twitter y apriete la campanita.